Hoy en el consultorio voy a contestar la carta de alguien que obviamente. me falta una huella en el Se trata del joven eh, Ascendente Piscis, que tiene una historia con una joven Capricornio. Querido Erasmus Cefeido, me dirijo a ti porque las estrellas no me son favorables. Amo a una joven Capricornio, pero yo, Piscis 100%, sé que nuestro amor es imposible, que nuestros signos habitan en elementos distintos y estamos destinados a la distancia. Por favor, ¿qué hago? ¿Cómo puedo contrarrestar la influencia de Marte sobre nuestro futuro? A ver, ama, cántaro. Ven aquí. Ven, eh, ven. M más cerca, más. A ahí. Marte influye tanto sobre tu destino como yo misma. Además, ¿qué tipo de influencia ejercen los astros sobre nosotros? ¿Gravitatoria? Eh, ¿Electromagnética? ¿O qué? Y te advierto que la magia no me sirve, ¿eh? Un estudio de las formas de interacción física posibles pone de manifiesto las incoherencias astrológicas. Por ejemplo, si tenemos en cuenta la fuerza gravitatoria, el hospital donde nacemos tendría mucha más influencia que Júpiter o Venus, y nuestra madre mucha más que Marte. Y los hospitales y las madres nunca se tienen en cuenta en las cartas astrales. Si pensamos en fuerzas de marea, sería nuestra madre la principal influencia, muy por encima del Sol o la Luna. Además, si nos regimos por estas fuerzas, algunas lunas de Júpiter o Saturno que no aparecen en las cartas astrales tendrían más influencia sobre nosotros que, por ejemplo, Plutón, que según los astrólogos sí que rige la vida de algunas personas. Si pensamos en términos de radiación electromagnética o de luz, el ranking es aún más sorprendente, porque nuestra madre, el médico y la lámpara del paritorio tendrán más influencia que la luna o cualquiera de los planetas. El médico nunca aparece en las cartas astrales. También el campo magnético podría emplearse como medida de la influencia de los astros, pero el del Sol es demasiado variable, la luna no tiene, de Plutón ni siquiera lo sabemos, y Marte presenta campos magnéticos locales, pero no un campo magnético global. De hecho, el imán de la nevera de la cafetería del hospital ejercería más influencia magnética sobre nosotros que el propio campo magnético de la Tierra. Pero, al margen de la influencia física, e incluso aceptando una posible influencia de la magia de los astros sobre nosotros, la astrología sigue teniendo un problemilla grave. Muy pocos tienen el signo que en realidad les corresponde. Debido a un fenómeno conocido como precesión de los equinoccios... ...el equinoccio de primavera ya no se halla en Aries... ...como cuando se estableció el horóscopo... ...sino en Piscis, de modo que los signos van retrasados. Como ves, querido amigo, es muy posible que tú no seas Piscis... ...sino Acuario y que tu amada no sea Capricornio, sino Sagitario. Pero lo que es seguro es que los astros no ejercen ningún tipo de influencia sobre tu destino. Así que, ale, a procrear. <risa> se despide, atentamente... Erasmus de Feido. Pero lo que es seguro es que los astros breath de hardware hard rock. Si nos regimos por estas fuerzas, algunas lunas de Júpiter o Saturto. ¿O que Es difícil decir eso, ¿verdad? Eh? O Saturto. Venga. ¡Eh! ¡Erasmus! ¡Qué pedido! ¡Me he tirado un pedido! <risa> ¡Cabrón, no te va de puta no.